Hola, en este video voy a mostrar cómo generar el libro de ventas a partir del eh, set básico que certificamos anteriormente. Bien. Para esto obviamente debemos tener nuestro XML de dicho set. Se parece, vamos a tapar un set de pruebas. Hacemos clic en la pestaña que indica el libro de ventas. Bien. Y acá lo único que debemos hacer es buscar el XML que generamos antes, que es el del set básico, subirlo y simplemente descargar el libro de ventas. nuestro libro lo extraemos y luego vemos nuestra carpeta XML dentro de nuestra carpeta trabajo de la empresa o sea, este libro de venta ahora hay que subirlo a impuestos internos para eso nos dirigimos al ambiente de certificación a enviar libro electrónico y aquí colocamos nuestro perdón aquí colocamos nuestro libro paso pasó por arrastrar eh, sobre la parte blanca para que tengan cuidado si les pasa es simplemente eso colocamos el root de la empresa y enviamos guardamos nuestro identificador de envío esto tenemos nuestro identificador de envío entonces ahora lo que debemos hacer es consultar el estado de este libro para saber si el envío fue aceptado o no entonces para eso vamos a retroceder vamos a consultar estado de envío colocamos el identificador colocamos el root de la empresa y hacemos clic en enviar y ahí podemos ver que el libro está aceptado de cuadrado ¿ya? entonces como el libro está aceptado de cuadrado ahora lo único que debemos hacer es declarar el avance de este libro para eso vamos a declarar el avance colocamos el root de la empresa Y acá copiamos el identificador de envío del libro a venta, con la fecha del día de hoy que estamos haciendo el envío. Ahora lo que vamos a hacer es esperar unos segundos para que Imposti nos dé la respuesta de la revisión del set de pruebas, de en este caso del libro de ventas. Para luego verificar nuevamente, vamos de nuevo a declarar avance colocamos el root de la empresa y vemos informar avance y aquí podemos ver que el libro de venta está realizado conforme ¿Ya? con este envío de libro bueno en este caso estábamos certificando eh, todos los documentos posibles excepto el set de liquidación eh, entonces ahora nos da la opción de avanzar al siguiente paso ¿Ya? al avanzar al siguiente paso que eso lo van a hacer cuando tengan todos los documentos revisados conforme, insisto, todos los documentos que hayan solicitado certificar, ya que en algunos casos pueden certificar menos documentos eh, cuando tengan todo eso conforme los vas a pasar a la etapa 2 que es la de simulación nosotros vamos a hacer clic en avanzar siguiente paso y ahora si se fijan nos dice que tenemos pendiente el set de simulación que eso es lo que vamos a explicar en otro video bueno entonces en este video vimos cómo generar eh, el libro de venta a partir del XML del, del set básico que tenemos una cosa importante es que si la, la empresa que estamos certificando es solo exenta el set que se debe utilizar para el libre de venta es el set exento y no el set eh, afecto, porque en el fondo no va a existir. ¿ya? Y además vimos cómo eh, avanzar al siguiente paso una vez que ya tenemos todo aprobado en eh, la declaración de avance. Muchas gracias.